La anacahuita, la anacahuita es un árbol caducifolio del género cordián de la familia de ginacea. La especie es nativa de América del Norte. Esta especie recibe el nombre común de anacahuita en el norte de México y de Texas se le conoce como olivo salvaje, es la flor oficial del estado mexicano de Nuevo León. Cordia boissieri es un arbusto o árbol pequeño con un crecimiento de hasta 6 metros de altura, a menudo es de hojas perennes. Su corteza es fina y ligeramente vulnerable. Sus hojas son ovales, alcanzando hasta 12 centímetros de largo. El periodo de floración es normalmente desde finales de la primavera hasta principios del verano en algunos lugares, pero a ver varias veces al año o incluso durante toda la temporada de crecimiento. Las flores son en su mayoría blancas con su interior de color amarillo. El fruto es redondo de color amarillo-verde, similar al fruto del olivo y unos 2.5 centímetros de tamaño. Contiene de una a cuatro semillas. La fruta es ligeramente tóxica y puede causar mareo, pero cocinados puede ser ingeridos con seguridad. Los frutos son comidos por las aves. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.